En este video vamos a responder algunas de las dudas que nos han hecho en la cátedra eh, en relación con la salida para impresión de nuestro modelo a escala y con la salida en imagen pixelar como archivo de intercambio PNG o JPG. Específicamente eh, a las dudas que nos han planteado sobre cómo adaptar un modelo a una escala que hemos configurado eh, de acuerdo a un tamaño eh, de hoja de papel, vamos a ver que si vamos a la vista de impresión, como se ha explicado en el video tutorial eh, que se ha linkeado desde la clase pasada, podíamos elegir acá, en esta ventana desplegable, la escala. Para el modelo, se ha, si está configurado en un tamaño de hoja A4, eh, la prioridad en este caso es conservar ese tamaño de hoja. De manera que si nuestro modelo, nuestro dibujo en escala 1 en 100 queda fuera, elegimos otra escala. Perfectamente podemos elegir una escala que nos permita representar nuestro gráfico en forma más pequeña o adaptarla al tamaño que nos venga bien. En este caso, siempre vamos a tener la precaución de aclarar en la capa que hayamos incluido texto en qué escala estamos configurando. ¿sí? Y eh, si en este caso queda por fuera del dibujo, fíjense que el gráfico está fijo de una manera eh, en este espacio de previsualización de imagen, eh, no podemos modificar la ubicación, lo que sí podemos modificar es haciendo clic y arrastrando simplemente con el icono de la manito, que es, eh, es la que el cursor cambia automáticamente cuando estamos en esta eh, ventana de visualización. Simplemente hacemos clic presionando y movemos y trasladamos la hoja a eh, la posición que eh, nos venga bien.